impuesta por el Poder Ejecutivo en el recién pasado decreto, por el Poder Ejecutivo que van a regir el nuevo toque de queda y solamente va a haber un cambio significativo los días viernes, sábado, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Son las, los días donde habrán cambio en lo que es el toque de queda dentro de las restricciones que se llevarán a cabo en medio de esta situación que vive el país. Así es que el viernes santo, sábado santo y domingo de resur resurrección, las, la, los, la, el toque de queda va a comenzar como está actualmente los fines de semana. Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana con tres horas de libre tránsito. Y los días de, de lunes a viernes, normal como está actualmente, con algunas alguna retenciones y es la, la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados para consumo. Claro. Viernes, sábado y domingo de resurrección, esas son las medidas, eh, las nuevas medidas que se van a aplicar eh, en medio del feriado de Semana Santa. Así es que ya Usted lo sabe, yo todavía entiendo, pero esas son esas fueron las decisiones de que sea un poco todavía flexible en ese sentido, porque vamos a esperar entonces que nosotros seamos lo suficientemente responsables para saber que todavía esto no ha pasado y que tenemos que seguir cuidándolo. Y más la gente que tiene que su que la pandemia fue declarada prácticamente tres o cuatro semanas antes de la Semana Santa. Que, no que, serio, no vio, no, que no vio Semana no Santa No sé, nosotros sí. est ya estábamos en Semana Santa Estábamos con la sí. gente en su casa Recuerda sí. que la programación especial de Semana Santa La sí. hicimos virtual sí. desde nuestra casita Interesante ahora que tú mencionas sí, ¿sí? Sí. No, eso Recordarle que, bueno, ahí está el horario del toque de queda Dice, horario especial para el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de la Resurrección Mediante el decreto 171-21 se establece que el toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con gracia libre, de libre tránsito, hasta las 10 de la noche. Lo mismo que actualmente tenemos los fines de semana, pues esos tres días que eh, van a ser eh, de 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana viernes sábado y domingo de Para resurrección mí, eso, siempre, eso no, es, no me afecta yo tengo desde que tengo uso de razón yo no ni salgo ni brinco ni Diego ni voy ni me baño en Semana Santa digo no río ni, ni, ni, sí, sí. ni mar, ni nada de eso es, yo esa, esa semana no salgo de mi casa es como ni un... ni siquiera si estoy eh, si, si estoy fuera de eh, la casa de paterna, ni a materna, ni a eso, me quedo en mi casa. Es como me está diciendo, son eh, tiempos para nosotros los, los, los cristianos, tiempo de reflexión, tiempo de hacernos esa autoevaluación para nosotros pues de alguna manera eh, contribuir a ser mejores personas, eh, llevar paz y dar amor que es lo que nos va a convertir en un... Pero mismo, que hay tantas en... semanas, ¿y por qué esa Así Semana es. Santa hace tanto de barajote? Sí, pero son... estamos en el 2021, Sergio, y las cosas pues... Bueno. Fue... Pero nosotros eh, seguimos intentando eh, de que las cosas eh, sean diferentes. Sergio, hemos llegado al final nosotros de este contacto diario en el día de agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor por el apoyo, que nos dan siempre para mantener informado y orientado toda la región del nordeste, del país y el mundo. Agradecer su amable sintonía e invitarla a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 30 a, a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a el Máster, Mister Evo, y a ustedes, gracias por su amable sintonía.